Bueno, pues en el tutorial vamos a ver cómo crear una máscara con una imagen. Eh, hay muchas maneras de hacer máscaras con una imagen, pero la que vamos a utilizar es, esta vez es, con, es manipulando los canales de color, pero principalmente el canal del alfa. Para eso vamos a tomar una imagen que va a ser la de fondo eh, y otra que va a ser la máscara. Esta es una imagen PNG que lo que vamos a hacer es reemplazar la transparencia la transparencia la vamos a hacer opaca y lo que es opaco lo vamos a hacer transparente cambiando de los 32 bits o de los 4 bytes del, del pixel de la imagen vamos a modificar el último y probablemente los tres alguno de los tres primeros para cambiar el color y okay. prácticamente así sería el resultado final que vamos a que esperamos de la de este tutorial bueno ahora sí vamos a comenzar con el código eh, vamos a hacerlo lo básico que es instanciar la el canvas y su contexto Lo siguiente que vamos a cargar es la imagen de fondo, que va a ser la de las nubes. Una vez que se cargue la vamos a dibujar en el canvas. Vamos a ver si ya funciona. Ahí está, ahí lo está dibujando. Obviamente no va a quedar así. Ahora eh, lo que sigue es definirla. Bueno, al momento de dibujarlo vamos a obtener la información del canvas, pero la vamos a descartar inmediatamente. Vamos a borrarlo. Lo que estamos haciendo en esta línea es prácticamente agarrar un segmento de la imagen, que en este caso vamos a agarrarlas todas porque vamos a tenemos que considerar todos los píxeles de la imagen para poder hacer el, el enmascarado. Pues se puede dar cuenta aquí en, en esta parte, estoy borrando inmediatamente porque no ocupamos mostrarlo de esa manera. O sea, se, se dibuja, pero obtengo la información aquí, la información de píxeles, y lo borro para que no se muestre. Entonces, después de esto, lo que vamos a hacer es descargar la imagen de PNG que va a ser la que se va a utilizar como máscara. Una vez que se cargue la máscara, eh, por lo pronto la vamos a dibujar nomás para comprobar que se está cargando correctamente. Ahí se está guardando. Pero lo que vamos a hacer con esta es exactamente lo mismo que hicimos con la otra, es dibujarlo, obtener la información de la imagen en píxeles o canales, como lo quieran llamar, y después lo vamos a borrar de pantalla. Este ya no lo estamos mostrando, pero aquí sigue la parte, la parte importante que es el, el generar a partir de las dos informaciones de, de, la, de las informaciones de las dos imágenes vamos a generar una sola imagen. Esto lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a obtener el, la imagen, las dos imágenes tienen cuatro canales. Tiene el canal de rojo, el canal de verde y, y el canal de azul. Bueno, y el canal de alfa también. Lo que vamos a hacer es que el la imagen de fondo, que es la del, la del paisaje, va a heredar el canal de alfa de la imagen PNG. O sea que los lugares que no son transparentes de la imagen son los únicos que se van a imprimir en la imagen de fondo. Vamos a recorrer pixel por pixel. Primero lo que ocupamos es una calcular el número de píxeles que se encuentran en la, en la información. Y vamos a hacer una una iteración Aquí cada canal no están no es segmentados de manera que yo no puedo decir que el, que el index 0 es el pixel 1 y el index 1 es el pixel 2 sino que el index 0 es el, es el, el canal rojo del pixel 1 y el index 2 es el, el canal verde del, del mismo pixel o sea que tenemos que hacer un, un desplazamiento aquí de esta manera El índice multiplicado por 4 porque se, el, viene siendo el número de bytes por cada píxel. En este caso, no lo voy a multiplicar por otro número más que por 0. Solo para dar el ejemplo de que... Eh, est bueno, este no es multiplicación, es suma. que significa que de, de un grupo de 4 bytes va a ser el primero? Bueno, aquí yo estoy equivocado. O sea, si es el primero... Pero no vamos a modificar el primero, vamos a modificar el, ter el cuarto que viene siendo 3. O sea, del 0 más 3 se va hasta el cuarto byte. Del del al, al cuarto byte de cada píxel le vamos a asignar el cuarto byte de la otra imagen que viene siendo el PNG. Así de esta manera, lo que va a pasar es que se van a hacer transparentes en el background las mismas partes que son transparentes en el PNG. Y ya es todo lo que hay que hacer. Nomás hay que, una vez que tenemos esto modificado, le decimos a, al contexto que ponga las imágenes: con put image, con put image data. En la posición 0 de xy y lo vamos a poner BKG data. Ahí está. Ok, creo que marcó un error. Voy a ver qué es. Oh, ok, aquí yo yo cometí un error porque los y data no son necesariamente los píxeles, no es un arreglo directamente, sino que tienen un arreglo el que contiene la, esa información en realidad entonces yo tengo que decirle que sea el data del data es un poco raro no, pero así funciona y ya estoy modificando los, el, el arreglo que está dentro de, de, de ese segmento de información en Compute Image Data ya lo devuelvo yo a, al canvas entonces me voy acá bueno, creo que me está marcando otro error. Ah, es que es al revés. El primer argumento es el es el image data y el segundo y el tercero viene siendo X y Y. Ahí está. Listo. Si se fijan ahí se está mostrando el fondo es negro, pero si yo lo cambio si yo lo cambio a cualquier otro color, pues me lo debe respetar porque es un, una imagen transparente realmente. Lo voy a poner rojo. Ahí está. Si se fijan, es, es el mismo formato de RGBA. Por lo tanto, no importa lo que yo ponga de fondo, siempre lo va a respetar. Incluso si yo pusiera la misma imagen de fondo. creo que no es necesario eh, no tengo otra imagen ahorita pero ahí está es una es una máscara basada en, en, en un png simplemente con las transparencias que ya tiene